misericordiosísimo Jesús, abrazado en ardiente amor de las almas, suplicaos por las agonías de vuestro sacratísimo corazón y por los dolores de vuestra Inmaculada Madre, que la veis con vuestra sangre a todos los pecadores de la tierra que están ahora en la agonía.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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Práctica de esta oración. Con esta oración ofrecemos al corazón agonizante de Jesús algunas de nuestras acciones durante el día por los que hoy mismo se hallan en agonía. No te olvides de compartir, suscribirte, darle like y activar la campanilla para que más personas puedan aprovechar de todos los beneficios de estas oraciones. Con María, como madre, abogada e intercesora nuestra, Dios les bendiga.